Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de programación En el capítulo de hoy vamos a estar revisando un widget que se agregó en la versión 1.20 de Flutter y que me parece sumamente interesante por todo el potencial que tiene para agregar a nuestras aplicaciones Si te gusta aprender sobre programación a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales no te olvides suscribirte al canal o también seguirme en Twitch para los directos que estoy haciendo dos veces por semana los días lunes y jueves y además, si querés apoyar al canal, podés sumarte a nuestro servidor de Discord o apoyarme a través de Patreon, como lo hacen ya todas estas personas. Sin nada más que agregar, vamos al video. Muy bien, para el ejemplo de hoy vamos a empezar con una aplicación ya hecha, que es básicamente la aplicación que nos deja un Flutter Create, a la cual le agregué una imagen que bajé de Pexels que tiene imágenes gratuitas y bonitas en alta resolución y un botón que dice ver. Cuando presionamos este botón utilizamos el Hero Widget para tener un lindo efecto animado de la imagen agrandándose para llegar a la página de detalles y cuando volvemos la imagen se achica con la animación en reversa. Esto bien podría ser el ejemplo de una galería de imágenes donde tenemos una lista o una grilla de imágenes y cuando seleccionamos una vamos a ver la imagen en detalle pero resulta que acá lo interesante cuando vemos imágenes quizás es poder hacerle zoom con dos dedos haciendo el famoso pitch y una vez que hacemos zoom poder moverla hasta antes de Flutter 1.20 eso había que hacerlo a mano pero en Flutter 1.20 agregaron un widget que pasó medio desapercibido en los anuncios y es el que vamos a ver ahora que se llama Interactive Viewer Interactive Viewer es un widget que nos permite agarrar cualquier widget, ponerlo adentro de un Interactive Viewer y este widget nuevo automáticamente nos hace zoom y pan de lo que le pongamos adentro. No importa lo que sea, puede ser un stack, puede ser con muchos widgets, puede ser una lista, puede ser una imagen. Ahora vamos a ver que podemos jugar con diferentes widgets y la verdad que nos permite agregar una funcionalidad que en principio es bastante compleja de manejar de manera muy simple para darle un toque bastante interesante a nuestra aplicación. Otro uso interesante al que se le puede dar es, por ejemplo, si tenemos un juego y tenemos un tablero, podemos meter todo adentro de este nuevo widget y a partir de ahí nuestro tablero tiene zoom y pan para que el usuario pueda mirar más en detalle qué está pasando en el tablero. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, si nosotros estamos en esta imagen, que es la del detalle, que la tenemos en esta página, que se llama Image Details Page. Yo puedo venir acá, donde tengo un stack que tiene a mi Hero Widget y adentro una imagen. Este stack está por algo que vamos a hacer un poquito más adelante, no, debe, no necesariamente lo tenemos que tener al principio. Y yo esto lo voy a poner en este Interactive Viewer. A partir de que yo salvo la aplicación y se recarga, esta imagen ya tiene un visor interactivo. Obviamente si yo presiono y trato de mover el mouse no hace nada, pero si yo simulo en el simulador de Android, apretando control como si fuera hacer un pitch con dos dedos, cuando presiono y empiezo a hacer zoom para separar, ahí ven cómo mi imagen hizo zoom, y ahora la puedo ver más en detalle, y al tratar de moverla, para diferentes posiciones, puedo ver esta imagen con mayor detalle. Y así como hice zoom, puedo hacer zoom out hasta la posición original. Y vean que en una línea de código hice una, un feature que es súper interesante y que en general lleva bastante tiempo si lo queremos hacer desde cero. Como les decía, esto soporta cualquier tipo de widget. Yo acá puse un stack, entonces yo en este stack podríamos agregar un botón que tenga un child, que sea un texto que diga hola y me aparece el botón, lo puedo cliquear si hago zoom el botón desaparece, pero si hago un pan el botón aparece escalado con la escala a la cual yo le hice zoom y todavía es clickeable y dispararía el evento on press nuevamente puedo hacer zoom out y el botón escala con el resto de la interfaz. Esto podemos hacer más cosas. Jugando, por ejemplo, le podemos agregar un gesture detector. Y sobre este gesture detector, por ejemplo, podemos detectar cuando levantamos el dedo. Y asignarle una función que se llame add emoji. Esa función add emoji la vamos a crear acá separada y va a recibir un atributo de tipo TAP up DETAILS este DETAILS tiene las coordenadas XY de donde hicimos TAP con el dedo por lo tanto a partir de esa coordenada podemos hacer una variable que sea un emoji y tratar de poner ese emoji arriba de la imagen ese emoji vamos a leerlo inicialmente desde nuestro assets que yo ya lo tengo cargado es un png transparente y lo vamos a tener que agregar a una lista de emojis que la vamos a definir en nuestro stateful widget que va a tener una lista de emojis ahora este asset en principio va a tener el tamaño de lo que sería el png yo lo quiero restringir a un tamaño eh, estándar para que sean siempre iguales por las dudas y que no sea súper gigante si la imagen es muy grande. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, que es de 20x20. Y la imagen va a ser un child de este container. También, como este container que contiene la imagen, lo vamos a poner arriba de un stack. Para poder posicionarlo, donde hicimos clic, tenemos que usar el positioner que recibe como child este container y a su vez este positioner tiene las coordenadas donde está este, este emoticón entonces vamos a definir que la posición top va a ser la posición local donde se hizo tap en la coordenada y para el top y el left lo vamos a definir como el local position de x y con eso tenemos nuestro emoji posicionado y ajustado al tamaño ahora este top left es el corner izquierdo superior del emoticón si queremos que aparezca justo centrado donde hacemos clic tenemos que restarle la mitad del ancho que en este caso sería 10 porque nuestro ancho y alto son 20 y ahora sí que tenemos nuestro emoji podemos agregarlo a nuestra lista de emojis hasta ahí todo perfecto ya lo podemos agregar nos estaría faltando mostrar y para eso podemos venir a nuestro stack que para eso yo ya lo había dejado preparado y después del giro para que aparezca arriba podemos agregarle todos los emoticones ahora en situaciones normales como tenemos un array con un elemento y queremos agregar otros elementos dentro de este array podríamos definir el array afuera agregar primero el giro y después agregar todos los emoticones que, tendramos, que tengamos pero DART tiene un operador especial que se llama el operador de spread para los arrays, así como también lo tiene por ejemplo Javascript y yo acá puedo poner punto punto punto emojis y esa sintaxis lo que hace es agarra este Array lo desmembrana y le hace una pen al Array este donde está definido el giro de esa manera estos emojis son agregados a esta lista después del giro widget este operador de tres puntitos es muy útil, así que es bueno que se acostumbren a utilizarlo. Asum asimismo, este operador spread necesita dar 2.3 o superior. Hoy en día ya está bastante, es bastante común tener esa versión instalada con Flutter 1.20. Ahora sí, lo único que me está faltando es que cuando agrego este emoji tengo que redibujar mi pantalla, que el set state siempre me lo olvido porque ya en general no trabajo con stateful widgets, sino que trabajo mucho con hooks yo. Pero recuerden siempre poner el set state para actualizar la pantalla y ahora sí, si todo salió bien, si todo salió bien, cuando yo empiezo a cliquear en mi pantalla me empiezan a aparecer las caritas felices exactamente donde tengo el mouse. Obviamente si empiezo a hacer zoom, las caritas hacen zoom y me siguen y si yo estoy con zoom y hago clic la carita se pone en el lugar correcto con lo, con lo cual ya tengo implementado no solamente una funcionalidad de zoom y pan sino que también puedo agregar cosas y esas cosas que agrego me respetan las coordenadas de la imagen con zoom y con pan también nuevamente hacer todo eso a mano puede llegar a ser bastante complicado esto tiene un truquito, es decir, que hay que tener cuidado, es que en este caso mi Gesture Detector está dentro de mi Interactive Viewer Por lo tanto, estas posiciones locales están transformadas por la transformación que está aplicando este Interactive Viewer Y por alguna razón, no sé, digamos porque mi aplicación es mucho más compleja y tengo un Gesture Detector en un nivel superior Supongamos que lo tenemos afuera del Interactive Viewer y en él seteamos nuestro on tap Vamos a sacar este para que no moleste, no confunda y yo lo pongo afuera y empiezo a clickear tengo la sensación de que todo está funcionando bien porque aparece el emoticón donde yo quiero pero en el momento que empiezo a hacer zoom y a hacer pan, vemos que ya los emojis aparecen en cualquier lado. Eso es porque el tap no está siendo afectado por la transformación que está aplicando el image viewer. Entonces lo que necesitamos es una forma de aplicar nosotros la transformación de manera manual. Para eso lo que nos provee este, este Interactive Viewer es un Transformation Controller que lo podemos instanciar directamente como un atributo, no necesita un Dispose lo cual es una ventaja, podemos asignárselo como atributo a nuestro Interactive Viewer y luego podemos utilizar ese Controller para convertir las coordenadas de Tab desde afuera del interactive viewer hacia adentro. En casos normales deberíamos aplicar matemática y ver cómo transformar un sistema de coordenadas en otro. Afortunadamente este controller ya viene con un método muy cómodo que se llama toesin que recibe, por ejemplo, las coordenadas locales de el tap en coordenadas locales a lo que sería el gesture detector y nos va a transformar esas coordenadas en coordenadas locales a lo que es nuestro a lo que es nuestro Interactive Viewer. Por lo tanto, ahora para el clic, en lugar de utilizar el details que me llega por el, meto, por el parámetro, directamente uso este pos, que está recalculado. Salvo y empiezo a hacer tab. Sigue funcionando bien. Y hago zoom. Y me muevo. De nuevo tenemos nuestro método funcionando sin ningún problema si me voy y vuelvo limpia la imagen y puedo volver a agregar emojis como pueden ver esto es súper simple súper rápido de implementar y súper poderoso porque le da a los usuarios un mayor control sobre la interfaz que estamos creando y como les digo si estamos haciendo por ejemplo un juego de ajedrez Podemos agarrar nuestro tablero y meterlo dentro de esto y el usuario puede hacer zoom para vernos sé, en una parte del tablero o si tenemos un tablero, no sé, con fichitas que, que lean porque es tipo un juego de magic o lo que se les ocurra que sea su aplicación o ¿No? simplemente para que el usuario pueda dar una foto y hacerle zoom para ver mejor la cara de su nietito en el álbum de fotos. Como para cerrar, les voy a dejar acá para que vean el ejemplo que dan del de tablero de go que tiene no solamente es un unpam sino también tiene drag and drop acá está el link al repositorio de github está muy interesante cómo hace como resuelven todo el tema de drag and drop con este widget inclusive adentro cuando vean el código van a ver que tienen stacks dentro de columnas dentro de stack dentro de stack dentro de widget dentro de stack o sea usan un montón de stacks para hacer todo eso pero está, está bastante inteligente es un archivito muy cortito Así que les recomiendo que lo, lo vean y lo estudien para sacar ideas. Vean que esto también anda en Flutter for Web. Acá lo están mostrando en Web. Yo lo estoy mostrando en, iOS, en Android. Y también lo probé en desktop. Así que sí, a partir de Flutter 1.20. Ya saben, si necesitan hacer una interfaz interactiva para el usuario. Tienen este nuevo widget disponible para trabajar. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sea útil. Y espero que puedan crear grandes interfaces con él. Así que sin nada más que agregar, me despido hasta la semana que viene.